Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal eh, Día bueno, muy bueno Bueno, decía Seneca No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas Y esto es una realidad, es decir, muchas veces Doy el paso, entro en un corto, entro en un largo Compro, vendo, ostras, se me hace complicado, se me hace difícil ¿Pero por qué? Porque no lo hago, porque no lo hago con cierta fluidez cuando empezamos a montar en bici, que like, me voy, ponme los ruedines. Y ya cuando empezamos a rodar solos, bueno, nos metemos algún castañazo. Y luego ya empezamos aquí, aquí a saco, ¿no? Pues pasa igual. Cuando coges una moto, cuando coges un coche, es todo exactamente lo mismo. Um, 20%. Ahora, ahora vemos lo del tema del 20%. Um, ¿Qué más tenía yo por aquí? Tenía, tenía eh, Comte que nos decía hay un método secreto para volver del casino con una pequeña fortuna, que es ir al casino con una gran fortuna. Entonces, ¿por qué esta frase? Porque no hay que estar jugando en el mercado. Estamos en el mercado, pero no estamos jugando. Tenemos que empezar a pensar en eh, si entro en un sitio, si no entro, si mmm, tengo menos eh, exposición al riesgo, eh, ¿por qué lo hago? Si decido que esto es para acumular en cierto tiempo, bastante tiempo o menos, eso depende de cada uno, eh, ¿por qué lo hago? ¿Vale? Una de las tips que estamos viendo eh, es cómo formar nuestra cartera, ¿no? Para luego ir eh, metiendo proyectos que vamos a ir viendo. Ayer dimos un primer tip, que era, bueno, pues con qué dinero vas a contar. El segundo tip es, ¿qué perfil de riesgo tienes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a arriesgar? Eres capaz de estar con un menos 85% y que no te pase ni nada, nada de nada, es decir, te estoy perdiendo 85% y... Entonces, si estás en esa tesitura, sí puedes estar preparado para eh, entrar en, en el mundo de las criptos y de, sobre todo por las altcoins. ¿Vale? Bitcoin también. Bitcoin hemos tenido el cripto invierno pasado, un 80 y pico por ciento de descuento, así, venga, ala, como el que no quiere la cosa. Entonces... Si no estás preparado o no quieres estar dentro de ese rango, tienes que ver cuál es tu punto de dolor, hasta qué punto estás dispuesto, y, y si no estás dispuesto hasta ese punto, tendrás que tener paciencia y esperar los retrocesos, ¿vale? que es lo que intentamos de alguna forma eh, buscar. ¿no? Tenemos un impulso en el mercado, ¡pam!, llega un punto, y luego tiene un retroceso. En ese retroceso, si lo hacemos bien, es donde más dinero se gana en el mercado. Yo me canso de decirlo. Vivir de puro retroceso, evidentemente, cuando el mercado se es fácil. Es fácil de narices. Ahora, pues tenemos pérdidas en algunas criptomonedas, en alguna altcoin, incluso en bitcoin, por entradas que tengamos, si no tenemos cosas más antiguas, porque hemos entrado más nuevos. Pero no pasa absolutamente nada. Es decir, eh, todo mercado, ¿vale?, que ha tenido un impulso, tiene un retroceso. Ahora estamos teniendo un retroceso, pero no, solo, claro, evidentemente no es un retroceso eh, per se después de un impulso, sino que estamos teniendo... Ese ya está hecho, ese retroceso después del impulso está hecho. Pero es que ahora justo cuando hemos terminado de hacer ese retroceso para intentar otra vez empujar, resulta que nos encontramos con una pedazo de crisis económica, nos encontramos con una eh, crisis eh, bélica, nos encontramos con una crisis... Eh, que habéis visto el atasco de barcos que hay en China, o sea es tremendo, entonces claro tú juntas todo eso y es el cóctel perfecto para que nos vayamos al carajo eh, y bueno pues claro al final viene la frase ¿no? de decía aquel, no, más valen 100 por si acasos que un yo pensé que ¿Vale? yo pensé que es que ya ya, pues, pues si es que no te pagan por pensar pagan en este mercado más por el por si acaso y por la paciencia vale, Y la paciencia paga esto es una auténtica realidad que por el yo pensé que nos íbamos a ir para ¿vale? entonces ah, si tenemos nuestro riesgo bien distribuido no pasa, no pasa ni media eh, decía ayer y muy acertadamente ¿vale? Íñigo eh, en, el, en el canal que Bitcoin no vale para pagar eh, porque no vale pagar, es muy lento como medio de pago, eh, a, a pesar de que tenemos, bueno, las Lightning Network y demás que sí, bueno, pues es un medio rápido muy rápido, ¿vale? es una sidechain y funciona muy bien, muy rápida, pero como norma general no vale pagar para pagar ni se utiliza para pagar, no es refugio de valor, a día de hoy nuestro refugio de valor lo estamos viendo ¿vale? Eh, dice, si alguien le encuentra una utilidad que nos lo cuente, ¿no? Sí. Y claro, yo le contesté, la utilidad que tiene Bitcoin es como valor de intercambio y está habiendo un intercambio de riqueza brutal. Ahora bien, hay momentos en los que vamos a sufrir... Mucho no. Muchísimo. Puntos en los que pensamos que va a caer... Eh, y caerá más. Igual que puntos en los que pensamos que va a subir... Y subirá más. Y siempre nos va a pillar... En muchos casos, a destiempo, a contrapié... Y nos va a fastidiar. Pero... ¡Ay, amigo! Por eso decía yo... El tip número dos es el importante... ¿Qué perfil de riesgo tienes tú? Si me estás hablando de que no lo encuentras utilidad y no lo digo por niña, ni mucho menos, pero era muy acertado el comentario, pues yo dije estoy harto de decir esto en el canal, ¿vale? Y si mañana las peras, como digo siempre, nos dan dinero, iremos a por peras, ¿vale? Que de eso se trata esto. Um, entonces eh, decía bueno pues a lo mejor es mejor coger un ETF del Nasdaq, ¿vale? Y, y ya está. Y a partir de aquí, pues, eh, anchas castillas, más tranquilidad, ¿no? Efectivamente, claro que sí. Pero, vuelvo a repetir, depende de tu perfil de riesgo y es lo primero que tienes que analizar. ¿Con qué dinero vas a invertir? Punto número uno. Punto número dos, tu perfil de riesgo. Si lo tienes claro, mi perfil de riesgo es, es suave, suavecito. ¿Vale? Pues veremos a ver eh, en qué podemos invertir cuando tengamos, que lo vamos a ir viendo, ¿vale? Cuando tengamos un perfil de riesgo, a ver, si estamos en el mundo de criptomonedas, nuestro perfil de riesgo es alto, ¿vale? Eso tenerlo claro. Pero dentro de ese alto, pues vamos a coger tres niveles diferentes, un bajo, un medio y un alto. El alto estáis muchos que ya, ya sé que estáis haciendo unos cortos brutales y no sé qué. Y, y bueno, pues bien, si, si, si bienvenidos sea, si al final todas las formas eh, y todos esos caminos que nos conducen al mismo lugar, bienvenidos sean. Si yo no voy a criticar a uno por cada hall, ni a otro por cada trading ni a otro por cada futuros. Que no, cada uno que haga lo que le apetezca, lo que el cuerpo le pida y lo que más cómodo se encuentre. Pero vamos a ir paso a paso. Primero, ¿de dónde sale el dinero y qué dinero es? Con el cual puedes contar, con el cual puedes perder, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Punto número dos, ¿cuál es tu perfil de riesgo? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a que te aprieten las tuercas? Y en los mercados financieros las tuercas se aprietan mucho. Y toca mucho las narices. Lo estamos viviendo. Hoy, hoy es un día perfecto para vivirlo. Y para verlo, ¿vale? Entonces, eh, sí que Íñigo tenía toda la razón del mundo. Eh, creo que en el canal yo siempre he sido muy claro en ese aspecto. Bitcoin al día de hoy no es refugio de valor, no es medio de pago. Pero sí es un valor para hacer intercambio, eh, hacer trading, para hacer hold, ¿vale? Porque pensamos que en un futuro puede tener un valor mucho más alto. Bien. ¿Esto quiere decir que no se puede ir mañana a 20.000? No, claro que se puede ir a 20.000. ¿Esto quiere decir que no se puede ir mañana a 80.000? No, claro que se puede ir, ya lo sabemos. Lo ha demostrado. Y cuando lo ha demostrado en el pasado, puede repetirlo en el futuro. ¿Cuándo? Ay, amigo, eso es lo que intentamos buscar. Esos son los puntos. Así que, bueno, está el día muy, muy, muy muy interesante. Está muy bien. Eh, todavía no ha llegado a esos puntos donde queremos hacer compras, pero bueno, eh, llegará, llegará. Porque, porque esto está como está. Vamos a ver... Eh, Varias cositas, y bueno, alguien ha pedido también por ahí Ripple, que creo que está interesante. Eh, hay muchas rebajas en muchas altcoins, que se están empezando a poner interesantes. Tenemos una entrada cagancho, yo digo, cuando hay una entrada cagancho, pues nos ha tocado con el pie contrario. Pues bueno, pasa nada, ya se dará la vuelta. Así que, comenzamos. ¡Ah! <ríe> y vemos el 20%. Campanita, pues eso suscríbete y dale a la campanita porque a ti no te cuesta nada hacer así clic clic en un momentito pues un clic o con el pulgar si estás en el teléfono móvil y oye a mí me viene bastante bien que le vamos a para qué no me vamos a engañar a ver este un canal pequeñito a mí me pagan una mierda por esto vamos de hecho si tuviera que vivir de esto eh, tengo que hacer al chiringuito ya pero bueno es lo que hay somos pobres y como pobres pues Pedimos, porque soy muy pobre, hemos pido. <ríe> Bien, eh, dicho esto... Bueno, lo primero, el 20%, porque estáis diciendo... ¿20%? ¡Qué cabrón! Este nos ha puesto un menos 20%. Y es que fijaros... Eh, desde aquí arriba... ¿Vale? Más o menos... Llevamos ya una pérdida del 20%. Pero no es por eso lo del 20%, es porque... Llega el Día de la Madre y en la web... Todo lo que hay... Todos los indicadores... Eh, el acceso al canal VIP... Eh, el curso... Eh, todo... Lo tenéis al 20% de descuento por el Día de la Madre. Nuestras madres, Dios mío, ¿qué sería de nosotros sin ellas? Pues no seríamos nada, seríamos no, seríamos, no, no hubiéramos llegado ni a cigoto. Imaginaros, imaginaros. ¡Qué mierda! <ríe> seríamos, seríamos el tonto de los cojones. Ahí, bu, bu, bu. Pues eso, 20%. Y 20% hemos descargado ya desde este máximo anterior que hemos hecho. Eh, bueno, hoy estamos bajando un 5, 5 y pico llevamos ya, ya, abrazando... A, con, por completo, abrazando ya por completo, vale la vela de ayer ya tenemos un nuevo mínimo y encima con el cuerpo donde está, ojo que a no ser que en las próximas 5, 56, 3 horas, esto se recupere eh, como un tiro, como, bueno, aquí también pasó un poquito, un poquito eh, vamos al camino que, que pensamos que tenemos que ir, que es esta zona de confluencias, vale Ahora bien, vamos a suponer que ya me lo habéis preguntado. Oye, ¿qué no. ¿Qué pasaría si llegamos aquí y perdemos esta zona de confluencias? Pues muy fácil. Cuando perdemos un mínimo, ¿dónde vamos? Al mínimo relativo anterior. ¿Dónde está el mínimo relativo anterior? ¡Pam! Aquí. En esta mecha que marcamos aquí. 34,500 aproximadamente. ¿Vale? ¿Y si perdemos ese, dónde vamos? Pues aquí. ¿Dónde estamos? 32, 33. 32,900 y pico. 33. ¿Vale? Para redondear. Entonces, ¿así? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por ese motivo tenemos marcadas varias líneas. ¿Qué que tiene muchas líneas? Ya, ya. Pues es que yo sé por qué están esas líneas. Si tú no lo sabes, mal rollo. Estudia un poco. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Y cada línea que hay en la gráfica es muy importante. Bueno, esta ya no es importante. Esta voy a quitar. Está <risa> por culo. O sea, a, que me, que me, que casi, casi me cargo la que no hay. Está fuera. ¿Vale? Esta que está aquí arriba la voy a guardar porque en un futuro puede hacer de resistencia. Y eso es lo que queremos. Que en un futuro haga de resistencia. Y cuanto más cerca no sea ese futuro, pues mejor. De momento, vamos a ir a otra gráfica. ¡Pam! Gráfica limpia, gráfica de 4 horas. Eh, esto es lo que os he puesto en los cortos. Ayer eh, estuvimos viendo eh, que nos decía Maximiliano: ¿no? hey, este canal paralelo no es un canal paralelo, es una cuña, pero muy bien visto. Eh, Super cuña semanal, ¿vale? si la vemos en semana también, es súper guay, queda muy, queda muy bonita. En diario queda perfecta también, pero además, dentro de esta cuña, que tenemos este canal lateral que nos estaba intentando llevar a romper la línea de tendencia superior. Eh, no hemos pasado ni mucho menos, estamos como al 50% de la cuña, con lo cual podríamos todavía caer y volver a tocar para romper de posteriormente, cosa que no estaría mal tampoco, yo no, no, no digo que no, y más porque por aquí abajo tengo yo mi Rose Line Ancestral, en 28.750, y oye, pues no estaría mal una completa y ¿para qué nos vamos a engañar? Bien, dicho esto dicho esto, estamos dentro de una cuñita, ¿Vale? Que el visto así en diario dices... Pues, porque tú lo dices, ¿no? Pero no, no. Tiene, tiene su este perfecto. Si la vemos. Bueno, tenemos aquí. La, la idea de esta cuña, ¿vale? Es llegar a la confluencia que tenemos justo en este punto, ¿vale? Y luego romper arriba. ¿vale? No sé si luego para romper la línea de tendencia o no, o. Si la perdemos, yo creo que si perdemos esta línea de tendencia, nos vendremos aquí abajo. No solamente iremos a este mínimo y este mínimo, sino que veremos otro mínimo que roce esta zona. Eso es lo que yo creo, ¿vale? No es algo nuevo que yo esté diciendo esto, ¿vale? Porque llevo mucho tiempo diciendo que habíamos perdido las medias semanales y, oye, pues el que más, el que menos me ha hecho caso, se ha, se ha desinvertido un poco... Eh, bueno, pues lo que hablábamos antes de ser un poquito previsores, ¿no? Entonces, eh, si yo aquí enciendo uh, por cierto, alguien me ha preguntado que cuál es este indicador el del volumen eh, lateral eh, y es el VPVR ¿vale? Me lo habéis preguntado eh, no te he contestado, pero te lo contesto aquí en el vídeo, eh, está un poquito mal configurado porque me sale aquí como una mala bestia eh, pues por la temporalidad, ¿vale? Pero bueno, eh, si yo me pongo por ejemplo en cuatro horas eh, te saldrá, vamos a ver ¿Ves? Aquí lo tienes. Entonces, bueno, lo puedes colocar a la derecha, lo puedes colocar a la izquierda, lo puedes colocar donde quieras, pero bueno, que sepas que este indicador de volumen es ese. Eh, semanal, estamos en semanal y era lo que yo quería ver, ¿vale? Y decía dos cosas muy, muy importantes, a mi modo de ver muy importantes, ¿vale? Una, eh, la pérdida de estas medias que históricamente nos ha hecho irnos para abajo. De momento, eh, irnos para abajo significa la parte baja del canal, esta parte inferior, que ahora mismo está, como me ha dicho alguien, ¿no puedes decir la parte inferior? en torno a los 30 y... Es pues, que aquí está mal medido, pero bueno, 35.000 más o menos, ¿vale? Eh, y la media de 100, 36.000, está la media de 100, ¿vale? Pues 36, 36 y... 37 está el canal, aquí, bueno, 36, yo, yo me iría más a la media de 100, ¿vale? Pero esta media de 100 en semanal normalmente se atraviesa con bastante facilidad. Aquí la perdimos en esta zona previa a, a, a ya la subida general, lo bajé, bueno, pasó el COVID y tal, se pierde fácilmente. Fijaros aquí cómo la perdimos sin rechistar en este cripto invierno. Eh, fijaros aquí cómo se perdió si se testeó y enseguida nos fuimos para abajo, y el resto ni siquiera se ha testeado, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una media súper importante, que en el momento que se pierde, ¿cuál es el siguiente paso? La de 200. Y la de 200 ahora mismo está en 22 aproximadamente. Evidentemente no vamos a hacer una caída así, ¡plas! Eh, bueno, aquí sí la hicimos, y aquí también. Pero para hacer eso, ¿vale?, eh, ...todavía hay que recuperar un poquito de fuerzas... ...para poder caer... ...igual que tenemos que recuperar fuerzas para subir... ...también hay que recuperar fuerzas para caer... ...y estamos dentro de un canal RSI... ...bueno, un canal RSI de una zona de máximos... ...toque, toque, toque... Eh, ...cuasi toque... ¿vale? ...que a lo mejor desde aquí nos lleva... ...a romper, no lo sabemos todavía... ...pero, ¡ay amigo! ¿Qué pasa? Que históricamente... ...hemos tenido que tocar esta zona verde... ...esta línea verde horizontal... ...que tengo aquí en el RSI... ...que está en la zona de 39,5... Para ir otra vez al alza. Y fijaros cómo Crisis del bicho. Cripto invierno anterior. Cripto invierno anterior. ¿Vale? Esta zona. Es súper importante. En un punto. En dos puntos. Y en tres puntos históricos. Semanalmente. Esa línea. Bueno. Y realmente un poquito más abajo. Es el toquecito por debajo. Así que. Con esta información, luego ya cada uno que tome las decisiones que crea conveniente. ¿Vale? Que es simplemente para lo que estamos. Ahora bien. Que dentro de este canal, que hicimos un toque arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba y abajo. Me parece que puede ser, efectivamente, que tengamos un rebote. Puede ser, perfectamente. Es lo, de hecho, es lo normal, es lo natural. Ahora bien, ¿qué nos hace falta para poder tener ese rebote? Bien. Vamos, primero, en diario sí estamos dentro de una zona importante, ¿vale? Veis que está un poquito por encima de la línea verde y vemos como eh, aquí fue un apoyo, aquí fue una resistencia, está el piquito. Es que la línea verde nos engaña un poquito, ¿vale? Bueno, aquí casi fue apoyo, entonces, pues, es una zona importante de reseír, pero, además, si nos vamos a cuatro horas, ¿vale?, caer posiblemente a esta zona nos va a llevar a la zona de sobreventa, lo cual produciría un impulso al menos para ir al 50% de RSI, cosa que estaría bastante bien. ¿vale? Estaría bastante bien. De todas formas, si vemos, tenemos una divergencia en cuatro horas tremenda. Divergencias que eran las que estábamos buscando que se creasen desde este segundo punto. ¿vale? Eh, ya, la, ya teníamos una divergencia importante, estábamos perdiéndola, pero ¿qué ha pasado? Que ahora volvemos a tener Clash. Esta con esta. Divergencia con suficiente ángulo como para que si encima se angula un poquito más, vale al caer a esta zona, zona de 38, 30, más o menos en RSI, o 36, 36, vamos a hacerlo, no, más abajo, 35 y medio, ¿vale? zona de 35 y medio RSI, pueda rebotar desde ahí perfectísimamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si rebota, necesitamos dos cosas. Una, plaf. Más o menos hay. ¿Vale? Esta línea de tendencia, romperla. Y segundo, tener volumen. Si no hay volumen, no hay nada. No hay vida. ¿Vale? Eh, hablando de vida, mañana hablaremos de invertir en vida. Mañana o pasado, no sé si más el mañana o pasado. Sí, sí, invertir en vida, tal cual lo es invertir en vida. Ya lo dije en su día a los alumnos, y bueno, pues eh, creo que no hay nada más bonito, no hay nada más maravilloso que invertir en vida, y es lo que vamos a, a, a ver. Eh, bien, dicho esto, ya sabemos dónde está nuestro canal, ya sabemos que este canal paralelo que teníamos en diario se acaba de romper hoy. Hay que ver, hay que esperar al cierre, porque a lo mejor resulta que llega ¡pah! y no lo respeta. ¿Vale? Y nos lo respeta. Y podemos cerrar porque... Ten en cuenta que el RSI no tiene... No, no no valora las mechas. Absolutamente para nada. Valora solamente los cierres tal y como está configurado. Entonces, si ahora mismo empieza a recuperar y recupera otra vez hasta el soporte, esta zona ¿Vale? Va a empezar a subir y a quedarse por encima de la línea. Que sería lo ideal. Estaría bastante bien. Aunque yo... Eh, ya sabéis que abogo por comprar más abajo. Esto es la, esto es la realidad. Eh, pero bueno, yo qué sé. Si no nos deja, pues... Pues tampoco le vamos a decir, oye, tal, ya con lo que tenemos, pues tiraremos. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¿Qué más nos dice el mercado? Pues bueno, hemos tenido un día un poquito raro, porque a la mañana iba a regular y a la tarde. Mmm, entonces, dice que él las ha con un 120. Pues, ¿cómo está el SP500? En un 2%. <risa> Hostiazo que te crio Cataplón, igual que Bitcoin, ¿vale? Para que luego alguien diga... No, es que uno se porta mejor... Otro se porta peor... Una polla... Se portan igual... Cojones... Si es que las, las dos... Las dos mechas son gemelas... Las dos velas son gemelas... Gemelas... Más clavadas imposible... Ahora bien... Ventaja... Ventaja... ¿Vale? Ayer dije... Que en este punto podía rebotar... Al final rebotó... Pero... Claro... hoy ya se lo ha comido... Pero sigo pensando que en este punto puede rebotar... ¿Vale? Sigo pensando exactamente lo mismo... Ah, amigo... Pero si no rebota y se tiene que venir aquí abajo para rebotar, que es la segunda, la segunda opción, o rebotas aquí para arriba, o te vienes hasta aquí, y rebotas. ¡Pam! ¿Vale? Otra vez, a cerrar una cuña semanal, ¿vale? Bueno, diaria o semanal en este caso. Interesante, bastante interesante, muy similar, como vimos ayer, a la de Bitcoin. ¿Vale? ¡Pam! ¡Semanal! ¡Pam! ¿Vale? O sea, ...por no decir idénticas... ...por no decir idénticas... ...entonces no podemos estar diciendo... ...que si una cosa es así... ...y otra cosa es así... ...las cosas son como son... ...hay que no mentir a la gente... ...por no engañarla... O ...si no sabes pues oye... ...a otra cosa mariposa... ...¿vale?... ...pero... Eh, ...sí que es cierto que bueno... ...yo abogo... ...y lo mismo que digo con Bitcoin... ...por una caída del SP500... ...estamos a martes... ...miércoles, jueves... ¡pum! ...y luego ya empezar... ...a lo mejor el viernes... ...nos intentan hacer ver que hay un rebote y luego hace aquí otro bote pong, pong. <ríe> porque esto es así el mercado es así de, de cabroncete pero bueno, ya lo iremos viendo importante ser previsores eh, no estar, eh, intentar no estar pillado estar en liquidez, yo ya lo he avisado bastantes veces, pero como parece que el dinero en liquidez nos quema en las manos, pues mm, a, bueno pero no pasa nada, eso nos ha pasado a todos eh porque pensamos que el dinero tiene que estar invertido ¿qué tal y hay veces que mm, sí y otra vez es que también, pero, pero mejor la liquidez. Vale. Bien, dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin. ¡Uy, ha caído! ¡Ostris! Bitcoin ha caído, 5%. Su dominancia ha caído. No es que haya caído una borolla pero ha caído. ¿Qué pasa con el Total Market Cap? Que se ha metido un castañazo. Entonces, si el Total Market Cap se mete un castañazo eh, y la dominancia de Bitcoin ha subido o se ha caído también, o sea, vemos, cae todo cae, pues las altcoins habrán sufrido un poquito, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con el oro y todos estos rollos? Pues bueno, ha hecho una paradita, estaba cayendo porque estaba, era todo el mundo muy feliz ayer y demás y hoy ha dicho, eh, quieto, parado, media de 100. punto fantástico. Eh, hay que estar cubierto por debajo de la media de 200, ¿vale? En el oro. Eh, así que muy bien, a partir de aquí hemos vuelto a hacer una comprita, inesperada, por cierto, y uh, bueno, inesperada era al principio, ahora ya no era tan inesperada. Eh, bueno, vamos a ver si en la zona de 1890, que yo tengo otra compra, se hace. Y luego ya, la siguiente ya está aquí. Está en... Eh, no, 55, 1855, ¿vale? Poquitito, poquitito, porque es lo que hay. Pero fijaros que si llegase aquí, llegaría a una zona total de sobreventa. Pero, ¿qué pasa con el oro? ¿Dónde ha estado rebotando? Fijaros, ¿en qué zona ha rebotado? En la que estamos, un poquito más abajo de la que estamos... Un poquito más abajo de la que estamos, aquí ya se sí hay una sobreventa y sobreventa. Vale, aquí sobreventa, aquí es una zona un poquito más abajo de donde estamos. Y bueno, pues depende del momento, ha ido, ha ido rebotando desde donde estamos hasta la sobreventa, siempre tiene rebotes Entonces, bueno, pues vamos a buscar ese, porque es el siguiente que nos falta para sobrepasar los máximos anteriores, la zona de 2000, 2000 y pico, que es la que estamos buscando con, con ganas, ¿eh? ahí con ganas. Bien. Eh, en cuanto al resto de, de mercado, vamos a ver las altcoins, y como me habéis pedido Ripple, vamos a ver Ripple, eh, porque bueno, particularmente está bien, Ay, mira, los library cage están aquí a cero, increíble, flipa, flipa, flipa, bueno, es que, claro, hablar de la parte negativa es un poco, porque está todo, está todo, fijaros, esto ya sí empiezan a ser pérdidas interesantes, es decir, cuando os decía el otro día, joder, es que el mercado sí ha hecho pérdidas y tal, pero... Hoy, hoy sí está sufriendo. Hoy hay una, una sangre importante. Eh, y bueno, pues aquí está, por aquí anda. ¿Vale? Bastante sangre. Ojo, hasta Luna. Hasta Luna está perdiendo un 8,18. O sea, y además fijaros que es el dibujo es un dibujo Nasdaq. Es decir, la vela que acabamos de ver en Nasdaq, os, perdón, en el S&P 500, ¿vale? Vela verde y vela roja abrazando Es la misma que nos estamos encontrando En todos lados ¿Vale? o sea, ayer fue un día muy bueno Y hoy ha sido un día de recojo la pasta de ayer Y salgo por patas Y además hay muchos 7, muchos ocho, Hay mogollones todo, Normalmente todo lo que hay entre 10 entre y 5 Yo lo suelo medir bastante Porque no le doy importancia por lo que esté por debajo de 5 Pero lo que esté por encima del 5 y el 10 Que son muchísimos valores Me da una idea de que el mercado Está, está sufriendo mucho a partir de ahí, bueno, pues sigue habiendo un movimiento de valores. Y en el lado positivo tenemos solamente Ashiva versus Dodge, claro, versus Dodge. ¿Por qué? Porque es Dodge subido mucho. Hoy, pues le ha tocado eh, retrocer un poco y ya está. DOM, muy bien. GRT, muy bien. Se ha desinflado, pero muy bien con lo que está haciendo. Y fijaros cómo el volumen ha ido subiendo poquito a poquito. Eh, OVR, siempre le pasa igual. Baja Bitcoin, VRC, sube. ZRX. Eh, una pena que se haya desinflado, pero muy bien. Eh, Ocate, bueno, pues poco a poca leche. Nexo, pues bueno, a pesar de tal, pues está ahí manteniendo un 1%, muy bien. Y además, técnicamente, en toque, toque, toque, ha hecho uno, dos y 3 toques. Bueno, a ver si en esta línea es capaz de, de, de rebotar, pero bueno, ya veremos. Como depende del resto del mercado, AB contraeter un 1% y ya poca cosa más. O sea, no hay, no hay más que añadir, señoría. O sea. Eh, mucho sufrimiento en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, pues bueno, pues ya sabemos que sigue ahí bajando, buscando lo que estamos buscando, SIS hoy le ha dado por quedarse paradita, pues está lateralizando, pues, pues bueno, pues estamos buscando que llegue otra vez aquí, por lo menos eh, y vamos a ir a porcentaje de cambio, porque aquí es donde el mercado si sí nos empuja un poquito, es decir, si tenemos pérdidas con alguna, aquí la máxima pérdida tenemos 9.27, bueno, de las que tenemos aquí eh, en línea, pero fijaros cómo hay mucho más verde contra el Bitcoin ¿por qué? porque el Bitcoin se ha caído y hay algunas que han crecido y encima, u, u otras han caído menos que Bitcoin, con lo cual contra Bitcoin ganan, entonces si yo eh, caigo menos de lo que cae Bitcoin, al, al, al enfrentar mi par, eh, gano contra Bitcoin, vale eh, ¿Qué tenemos aquí interesante? Por supuesto Steam, que además que es que después del tepepinazo que metió ha hecho cuatro días de retroceso y bueno, otra vez vuelve a la carga. Eh, OAX, un 8.33, muy bien. GRT que lo está volviendo contra el dólar y fijaros cómo está contra el Bitcoin, muy muy bien. Kyber Network, el campeón de los campeones. Hace poco os dije, llevará el TP2, la parte inferior ya está, ya la ha tocado hoy, pero va a seguir. O sea, va a seguir. Eh, Veis aquí cómo está haciendo los dientes de sierra. ¡Crim, pam, pim, pam, pim, pam! Desde que empezó el primer toque que hizo aquí, que fue este punto, fijaros cómo ha ido creciendo. ¿vale? A pesar de mantenerse en una línea más o menos horizontal. vale eh, TP2 tiene que tocarlo. Luego, posiblemente tengamos un, un retroceso. ¿Y dónde le podemos esperar? Os vuelvo a repetir lo de siempre: paciencia, que tenemos una, dos y tres, y quizás cuatro ondas, le faltaría una quinta, entonces esto tiene que venirse abajo, viene al TP1 yo creo que la zona del TP1 con la con la línea de tendencia y ahí podría ser una compra interesante entonces marcar estas cosas porque estas cosas son las que luego pues, se agradecen en, en tiempos de, de sequía, haces un trade bueno, pues eh, mola, mola hay que estar motivado también vale, eh, bueno y luego tenemos Cerda Eris, Pax Gold 5.30 el oro, ¿vale? Versus Bitcoin, fijaros, ¿vale? es, ¿veis cómo las velas, estas dos velas son al revés? Ayer la de ayer de Bitcoin verde con, con mecha abajo y aquí es roja con mecha arriba y la de hoy es abrazando completamente la mecha anterior y sin embargo aquí es todo lo contrario. Hoy, hoy ¡Ha hecho el inverso. De hecho, 5.30 pierde Bitcoin, 5.30 gana el oro. Bueno, pues bien. Pax Gold en cuestión, ¿vale? Eh, bueno, NAS, bastante bien. Birch también, 4.17. Viva, viva, Birch. GRT, contra el euro, también está bien. Coti, mira, 3.30. Y bueno, pues ya empezamos a hacer pues, cosas más pequeñitas. Pero bueno, que fijaros que sí que hay verde, ¿vale? Bien, dicho esto, poco más que añadir. Eh, pensar en lo que he dicho, sobre todo, me interesa, ¿vale? Esto, pues un día de, de hoy, pues que... Eh, vienen, vienen mal dadas y, y ya está. Eh, como pasan miles de días en, la, en el mercado bursátil y, y de cripto, eh, no pasa absolutamente nada. Pero si me interesa que penséis en qué tipo de inversor, qué tipo de riesgo quieres. ¿vale? Vamos a suponer y vamos a poner mmm, unos límites. Vamos a suponer que yo soy un inversor de hasta un 25%, digamos que ese inversor... Va a ser un perfil bajo. Yo soy un inversor de eh, bueno, hasta un 40%. Y yo soy un inversor de que me da igual a un 60%, un 70, un 80%, lo que haga falta. ¿vale? Más o menos en esos rangos para ver lo que es un inversor bajo, medio y alto. Bueno, pues para, para ir viendo un poquito Dentro de que criptomonedas es Yo si fuera en el mercado normal Y os diría, sois un inversor de perfil bajo Os diría que sois un inversor que quiere Sacarle un poquito un poquito más De lo que sea eh, El índice de precios al consumo ¿Vale? Esa inflación que hablamos Entonces si nos dicen que, que Tenemos una inflación del 10% Pues yo lo que quiero sacar al año es un 12 ¿Vale? Y estoy dispuesto a perder Ese 12, más o menos estoy en ese rango ¿Vale? pues sin embargo, si en el momento que estáis en este mercado, ya me tengo que ir a un 25, tengo que duplicar eso, porque si no, no tiene ningún sentido que estéis en este mercado, ¿vale? Por eso digo que bajo hasta un 25, medio de un 25 a un 40, a 50, ¿vale? Y ya un mal perfil alto, ya el que dice un 60, 70, 80, me da igual, yo voy aquí a machete a, a exprimirlo como un limón del radical, ¿vale? pensar en eso, eh, os recuerdo que tenéis en la web ese 20% para todo, día de la madre, y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.